hola amigos y bienvenidos una vez más en busca de la verdad pues bien tenemos nuevamente noticias de la open society foundation del multimillonario george soros pero esta vez parece ser que en turquía han tomado cartas en el asunto y han expulsado a algunos miembros de esta fundación y han interceptado algunas de las cuentas las han intervenido y han podido incluso investigar qué es lo que está ocurriendo pues esta fundación de una forma pues fortuita ha decidido poner fin a sus actividades en turquía debido pues a estos ataques que se han podido realizar de forma interna a el presidente erdogan el presidente erdogan ya sabéis que es un presidente puede ser del corte que les dé la gana de derechas izquierdas islamistas no islamistas pero es un gobierno que está elegido por el propio pueblo pues esta fundación ha financiado la multitudinaria revuelta en Gezi en el año 2013 sabéis que hubo una serie de revueltas y protestas en contra del gobierno turco dado al incremento de las acusaciones infundadas e investigadas especulaciones etcétera durante todos estos últimos días el consejo de administración de la Open Society Foundation sostiene que ha hecho imposible continuar con las actividades de la fundación explica en un comunicado esta fundación luego hablaremos sobre esto de las fundaciones eh, que se, se ha visto que en España han sido cobijo de corruptelas y sobre todo eh, en estas eh, fundaciones pues en una de ellas estaría pues, encabezado por personas, incluso por parte de la realeza, que ya no lo son en este momento. pues bueno Durante un encuentro con los alcaldes de las ciudades más import de, importantes de, de Turquía, Erdogan dijo que detrás de estas protestas que hubieron en el, en el año 2013 y hubieron unos disturbios bastante importantes, pues estaría detrás el famoso... Señor Soros Este hombre tiene mucho dinero Y se lo gasta en pagar a gente Para que haga pedazos los países Esto es lo que dijo el presidente turco Su representante en Turquía También viene de familia rica Y apoyado por este tipo de actos terroristas Pero ahora está en prisión Y es cierto, está en prisión Se refería a Osman Kavala bueno, este señor es un conocido también filantrópico turco y fundador de la ONG Andal Anadolu Culture. perdonad mi turco que no es muy bueno, que sería pues, Open Society Foundation en Turquía. Pues este señor está en la cárcel desde hace más de un año sin que todavía se hayan especificado los cargos dado a que la investigación todavía está abierta, pero... Lo que sí se sabe es que está en prisión preventiva por ser una de las personas agitadoras y estarían financiando con dinero que la Open Society Foundation le inyectó en sus cuentas. Se habla en diferentes informes de grupos que no son ni tan siquiera radicales, son grupos de agitadores que por un buen salario o por un buen día de pago son capaces de hacer cualquier cosa y todo esto estaría orquestado por el señor soros hay un diario eh, que es el sabah que es un diario muy conocido allí pues ha publicado hace pocos días que entre el 2011 y el 2017 la open society donó a anadolu culture más de 13,5 millones de dólares es decir 12 millones de euros de los cuales un millón fue transferido en fechas próximas a la mentada revuelta Es decir, que ese millón de euros pues bueno, fue eh, para pagar todas estas eh, historietas Que están realizando los señores de la Open Society Foundation Pero bueno, esta sociedad se define, se, se defiende perdón, alegando que todas sus donaciones y cuentas Han sido auditadas por la Dirección General de Fundaciones es normal el gobierno turco ha visto que hay una serie de movimientos extraños y lo que ha hecho ha sido zas, cortar todo esto de raíz ¿eh? así que eh, estas cuentas están intervenidas por actos terroristas esto ya lo hemos visto en hungría esto mismo ya lo hemos visto en hungría y ojo que también lo estamos viendo en latinoamérica porque os diré una cosa el señor eh, soros tiene pues, prácticamente vetada la entrada a, a su país natal que es hungría pero porque este tema de las migraciones de los inmigrantes de los emigrantes todo este tema también ha ocurrido en hungría pero sabéis lo que pasa hungría es un país que no tiene mucha repercusión es un país que trabajan que son eh, que es, es un pueblo tranquilo No es un pueblo a, a violento ni agresivo Ni tiene nada de nada con el mundo Y esto no resuena ¿Por qué? Porque es Hungría Si fuese México, por ejemplo Lo que está pasando en México Frontera con uno de los países más potentes del mundo Que es Estados Unidos Y todas las migraciones que están habiendo Esto está sustentado Y pagado por el señor Soros Fijaos si es así Que también estaba intentando introducir gente de países fronterizos, que están en conflicto, ya sabéis cuáles son, a Turquía. Y lógicamente Turquía también quiere cerrar sus fronteras, porque se quejan de que, oye, no podemos estar aquí eh, con ciertos problemas internos para arreglar nuestro país, que ahora venga el señor Soros y nos meta una serie de migrantes o inmigrantes en nuestro país. Y esto es algo... Lícito es lícito, es decir, los que estáis en México y los que estáis en otra parte del mundo esto lo entendéis perfectamente esto nos va a pasar en España y de hecho ya nos está pasando nos está pasando se sabe que ahora el señor Pedro Sánchez, pues bueno, tuvo una reunión con Soros y ahora se nos va a Marruecos, se nos irá a Marruecos para, eh, bueno, pagarle estos estudios eh, universitarios a los marroquíes que quieran venir aquí y digo yo y las becas que se han pedido por parte de personas que estudian aquí en españa que son buenos estudiantes pero que no tienen medios económicos para pagarse una carrera pues bueno a es ni puñetero caso bueno pues la open society en turquía cierra sus puertas bueno pero entre est todos estos directivos de la open society también hay otras personas de renombre por ejemplo, que son gente pudiente y que están en la oposición política. Como por ejemplo Aise Soidal o Binaz Toprak, que es actualmente diputada de la oposición. O los empresarios Isaac Alatón y Khan Packer. Estos serían grandes empresarios eh, que estarían pues, financiando, evidentemente, pues, ciertas mejoras de infraestructuras. Dentro de lo que es Turquía Pues uno de los, eh, de los medios turcos ha hecho pues, su investigación Y eh, de los rotativos, periódicos turcos ¿Y qué es lo que ha hecho Erdogan? Pues darle información para decir Señores, este señor nos está dando muchos problemas De hecho hubo un tiempo en que las relaciones entre Erdogan y la Open Society Pues eran bastante buenas hasta que eh, bueno, pues empezaron a haber problemas con todo este embrollo, ¿no? Podemos decirlo así, de agitaciones, eh, eh, bueno, de todos estos disturbios, problemas, ir en contra de se dice, pero esto ya sería eh, cuestión de investigar, yo no puedo aseverarlo, que incluso el propio golpe de Estado, los impulsores del golpe de Estado, estaría detrás del señor Soros, evidentemente, con una gran financiación. Pues bueno, todas estas acusaciones y todos estos problemas contra Soros, pues no son nuevos y vosotros ya lo sabéis que lo hemos hablado aquí y se vienen repitiendo en Turquía desde el año 2013 también. Turquía, Hungría, en diferentes países de Europa. Pero bueno, ahora empiezan a resurgir una inusitada virulencia en consonancia con las nuevas investigaciones contra el entorno de las protestas de Getzi que ocurrieron en el año 2013 hay 14 académicos y activistas que fueron detenidos también que estarían dentro de la open society foundation estarían dentro pues bueno el pasado mayo la fundación abandonó hungría ante las presiones del gobierno de víctor orban en hungría también van abandonando es decir van dejando van sembrando de bombas eh, eh, supuestas, bombas, evidentemente, para que les exploten la boca a todos los dirigentes. Yo creo que ya esto no responde a, a una lógica. Lo único que se quiere en la Open, Open Society Foundation, que ya lo dice la palabra, o sea, la, la composición del nombre, sociedad abierta, fundación de la sociedad abierta. ¿Qué es una sociedad abierta? Pues bueno, la sociedad abierta es que todo vale. Todo vale. Todo lo que un gobierno eh, pueda eh, organizar, o lo que un pueblo soberano pueda organizar, lo que se pueda elegir democráticamente, el señor Soros va a venir y lo va a partir. Todos estos nuevos movimientos que hay ahora, que hay muchos movimientos, muchos movimientos en Europa, y cada vez más agresivos, están pagados por el señor Soros. El señor Soros, muchos de, de vosotros me decís, bueno, si es un señor muy mayor y cuando este señor se vaya al otro mundo será el más rico del cementerio. No, no, tiene a sus hijos. ¿eh? Alexander Soros. ¿eh? Alexander Soros también tiene ahí las zarpas las bien, bien, bien metidas. Y él ahora, pues bueno, es el patriarca que visita a los diferentes gobiernos, como nos ha pasado en España. Miedo me da. Miedo me da, de hecho ya estamos viendo que podemos sufrir una invasión eh, civil también en España y que, eh, bueno, pues va a tener esto unas largas repercusiones y vamos a tener problemas, ya lo veréis, vamos a tener problemas. Siempre que el señor Soros visita a alguien, acabamos teniendo problemas serios. Conclusión de todo esto que acabamos de ver, pues que en Turquía... Al igual que en Hungría los han echado a la puñetera calle. Pero claro, Turquía, ¿qué es Turquía? Turquía es un país que es islámico, no es islámico, que si son árabes, no son árabes, los turcos son turcos. Islámicos, pues bueno, no son islámicos, es un país eh, como cualquier otro país europeo, que tienen su propia religión, pero que la religión no está en el gobierno hay mucha desinformación en cuanto a turquía yo he podido visitar turquía en cuatro ocasiones y os puedo decir que es un país libre totalmente libre eh, todo lo que se informa en los medios de comunicación siempre ha sido para menospreciar y menoscavar el honor de los turcos y pues bueno siempre ha habido problemas con turquía pues mira os puedo decir una cosa turquía es un país europeo o asiático europeo pues como cualquier otro. De hecho, eh, ellos tienen una, unas creencias que pueden ser las que les dé la gana. Hay un gran porcentaje de, de musulmanes, pero dicen que es un país fundamentalista. Pues no, porque los que son los más aferrados a la religión pues sería entre el 6 y el 8%, igual que en España. Es decir, aquí también hay gente del Opus Dei y hay gente de todas las organizaciones cristianas, habidas y por haber, que son radicales. Pero esto pasa aquí y pasa en cualquier país del mundo. Hay un porcentaje que están muy ceñidos a su religión. Por lo demás, Turquía es un país laico. Además, lo recoge su constitución. Así que no se puede eh, ir en retroceso cosa que Turquía siempre ha ido en avance. Después de la caída del Imperio Otomano, Turquía sufrió una serie de cambios y modernizaciones en la historia y parece ser que se tiene que demonizar a Turquía. Yo, si os digo la verdad, estoy encantado con haber estado en Turquía unas cuantas veces y creo que hay una gran desinformación de lo que ocurre en muchos países del mundo. Y lo hemos estado viendo en México, toda esta avalancha, invasión de personas, pues aquí en España, en Europa se ha informado al contrario, ¿eh? los mexicanos están cargando contra las caravanas cuando es todo lo contrario, encima en México os vais a tener que tragar todo lo que el señor Soros, todo lo que el señor Soros os ha metido en vuestra casa y esto pues es un grave problema que va a traer a lo largo de estos próximos 5 o 6 años. También deciros que esta próxima crisis mundial que está, estamos encima, o sea, pensad que estas navidades que van a venir ahora, van a ser las navidades relativamente normales que vais a tener en 4 o 5 años. Hablaremos de esto próximamente en otro vídeo y veremos qué es lo que está pasando en el mundo. También vamos a hablar en otro vídeo de qué es lo que está pasando en el mundo, porque todo lo que está pasando en el mundo es artificial, está forzado. Y como siempre, la peor parte, amigo, te la vas a llevar tú. Y me la voy a llevar yo. Es decir, nos la vamos a llevar todos. Así que no sufras, no corras, que nos va a caer exactamente lo mismo encima. Aunque te compres un paraguas, no importa. Así que chicos, tenéis esta información del señor Soros. Nuevamente vuelve a atacar a la sociedad y a los países y a romper las democracias y agitar los avisperos es curioso el señor solo no se va a áfrica ¿por qué? porque no hay intereses económicos en algunos países verdad tiene que atacar occidente que eso es lo mejor lo más fácil y lo más asequible para su organización para él luego sacar rendimiento de la pobreza ajena como lo hemos visto en diferentes momentos de la historia como hizo en inglaterra con la devaluación de la moneda inglesa y en diferentes momentos de grandes crisis como la crisis del año 1994 y esto se extendió a todo el mundo metió sus zarpas y tentáculos en eh, oriente y seguimos con lo mismo en europa en américa en oriente y bueno, África, como no le interesa a este señor, pero bueno, todo es cuestión de tiempo. Mientras viva con 84-85 años que tiene, pues bueno, todo es posible. Cosas peores se han llegado a ver y a veces la realidad supera la ficción. Así que amigos, por mi parte nada más. Espero que esta noticia y que esta historia os haya servido de mucho. Yo os pediría que por favor compartáis este vídeo porque creo que tenemos que ser conscientes de todo lo que se nos viene encima. Y que nadie diga, me ha pillado desprevenido Pues tú ya sabes cómo va Así que si puedes, comparte este vídeo Gracias amigos, nos vemos en el próximo programa Hasta la próxima